Señores, Santiago Matías, el hombre Otra sigue vuelta, de nuevo, y Pina Record se une para firmar. ¿Pina una? Record es eh, Mario? ¿Mm? Digo, digo, pregunto. ¿Mm? Ella está aquí. Y eh. él también. ¿Sabes quiénes son? ¿Quién? Amor, amor. No, yo no. Dice que Pina Record. Y Ser humor. Y ¿Cómo se llama? La, la, la mejor versión de mí. Ellos siempre andan juntos. No, entonces, el equipo y, de trabajo. No, recuerden que es su manager. Y a él le gusta el, el perrito. El perrito que ya caiga siempre lo caiga a ¿eh? No, sí, el perrito es de él. Es de, perrito. Es de ah, y ella él y parece más de ella que de él. Ya tú sabes. <risas> Señores. Eh, eh, mira, vea Qué venenosos son estos Ahora es un veneno eso. Es que siempre... Yo no sé. Siempre veo ah, Pina. Pina, Mira, Pina hace ¿Tú mucho Tú hace un, haces una yo cena, no, no, no. hace una cena. Está No, yo, mira, yo lo sigo. Hace un bebé chapo. Mira, Day a mí me gusta seguirlo a Pina, porque eh. Pina hace mucho video. Tipo ya. de, en Yate. Sí, en Yate. En todo no hay un video, te lo busco ahora que ella no esté. Te busco uno que ella siempre está. Hay que, hay que ver qué es lo que hay. Señores, todos empresarios de la música, como es Santiaguito. <risa> Y el hombre tiene ahora oh, <risa> que <risa> está matando con el boli y eh, por matando, cierto Santiago nos comentó ayer sí nos comentó hay mucha hombre, gente ¿eh? temblando ¿Eh? ¿Eh? van a firmar un exponente de aquí eso es bueno ay o sea, qué bueno. chulo sí eso y es bueno. pregunta, pero que se meta ¿a, a quién tú sugieres Neto a quién te gustaría a ti que, que ellos dos uh, que ellos dominicanos apoyaran, apoyaran que lo cojan ellos que lo, lo, un, que un lo, gente, eh, una gente NV5 NV5 en MV mi completo sí NV5 tiene mucha idea que el, firmen, el, el, el, el, el, el, el firmen aquí, a Marvic a Marvic eh, que <risa> el que tuvo más comentarios fue Bien Si sí A mí me encantaría Esto dijo Marvi y todo el mundo se sí, fue sí, por, por ahí Sí tiene ese flow como internet Ahora yo no, en Marvick. mi caso Marvick. En mi caso quién yo sugeriría en 5 yo le diría eh NV5 le diría yo sí Tú le dirías a Crazy Indisay No no no no mío ¿no? No, que yo sepa que tiene talento, para mí, bueno, es que uno se está yendo por el lado de San Francisco. O sea, no, no, porque, no, yo lo, yo lo porque elegí porque, en, en el tono entero. todo, yo creo que Joan Joe tiene demasiado talento. O sea, es, también. Joan Joe es de San Francisco aquí. Okay. Tiene demasiado talento. O sea, tipo entona, tipo rapea, tiene imagen, eh, pa, pa, Sí. Un producto comercial. Tiene buen claro, manejo. Ellos, eh, los pegan Porque ellos semana. buscan eso también. Sí. No, El okay. buen manejo. Pina que no se a... dejen llevar. Pina no va a firmar un Kiko Crazy. No, no. <risa> Tú eh, eso es. Pero más vi como que... Y no sea los como que no. No, era... no, no, porque mira lo que pasa: eh, Marvin pega para ese, para, para ese claro, público okay, internacional. Ese público, ese público lo... internacional. Por ejemplo, yo, eh, eh, que están hablando ahorita de los premios Hill, cuando tú ves la lista de los de lo que están, que la mayoría son artistas que son muy pegados en Centroamérica: uh -huh. eh, Mike Bahía, Luisa Fernanda, todo ese tipo de. de, de modelo, para allá, es ejemplo. el mismo modelo de Marvy, o sea, es el mismo la imagen, la canción y todo eso, o sea. Es posible que si ellos o sea, utilizan también mi, o otro, o otro que puede hacer el trabajo, Shadow Blow, también puede Hey, Blow, sí. sí. Blow. Shadow Blow, Shadow Shadow Blow, eh. Shadow Shadow Blow puede hacer el trabajo, Ey. pero bien un tipo que es educado. Sí, tiene muy buen manejo. Es estoy LR, muy de acuerdo contigo ahí. El R también. El R rapea rato. duro. No sé quién es. El R rapea duro y romántico, el tipo es duro o sea tiene las dos líneas ¿sabes? tiene las dos líneas es otro besátil. otro ¿Otro, muy... otro artista el lápiz a ti te gusta mucho el coro el lápiz bueno el lápiz oye no ¿no? oye hay dos teléfonos que la, hay dos teléfonos oye flaco hay dos teléfonos que lo, el lápiz nunca va a coger que ese es de Santiago Matías y el de Pina ese teléfono <ríe> bueno, nunca lo va a coger bueno, porque ese. le cojan el número a otra gente mira, no, ta, no, no, no. tú sabes quién me gustaría también ¿Mm -hmm. que ellos eh, pero ya está posicionado, creo no, porque no importa que esté posicionado te va a dar un plus tener a Pina atrás, o sea, te va a dar el, el me el, gustaría ver a el Don internacional... Miguelo ahí hey, Don eh, eh, no, porque ya el Nene tiene el contrato a men, con amenazita con, para allá, con mi amor, de aquel no, lado Nene está con, Ale, con Alex Gárgola pero un don Miguel, un don Miguel ahí. Amenaza y tal en Estados Unidos. que ¿El concierto de mañana? Estoy viendo como una vaina rara. Sí. Una cosita. Como es de Cibao. yo lo apoyo. Yo lo apoyo. Como es de Zibao, yo lo apoyo. O sea, el nene tiene calidad. Y ojalá que me dicen que don Omar estará. Se rumora eso que don Omar va a estar. Ay, ay, ay. Va a estar allá en. Mira, concepto, yo Don Omar, yo, no sé. yo, yo, yo soy... ¿Sabes quién también? Vamos a mencionar. Perdón que te interrumpan esto. Cason. ¿Tú te imaginas? El Dari Yankee Ey. de San Francisco. ¿Tú ¿Qué te imaginas? ¿Qué la voz? Eh? ¿Qué ¿Qué hizo? Eso, Pinares. ¿Tú te imaginas Pega ay, eso? Eh, eh, ay, ay, ay, ay, eh, ay. Estamos, estamos mencionando nombres para que digan que los que no apoyamos, apoyamos. ¿Eh? Sí, que hizo lo combinamos ah, con un tema Lo nacional. dijo Néstor ahorita mismo. ¿Eh? Que si no suena, tú no, lo, tú no lo subes a tu plataforma. No, no. <risa> Luego Samuel. le voy a explicar a él. Cuando yo le hago una pregunta a él, y él, si él me responde, Néstor, ahorita me responde. Él, con lo que él me responda, bella, que tú estás ahí testigo. Entonces okay. él me va a entender. Yo sé la parte jurídica. Sí, exacto. Eh, otro artista que yo creo que deberían firmar ellos en cierto modo, para mí, eh, bueno, que tenga esa calidad así. Yo creo que yo pues Sí, hombre, está goido. ¿eh? <risa> yeah. Está comiendo arroz después comiendo... de las doce, porque Señores, sale ya aquí. Darwin hoy, cine hoy, recuerden que veremos sí, cine me con llegó, Dar llegó sí. sin que lo convocaran. Pero na, bueno, se me fue. Hay muchísimos artistas que tienen Hay mucho talento, eh, hay mucho talento, tanto eh, nacional que, como en el Cibao. Que creo que Pina y a los Santiago Matías y Pina, si se unen, tienen va, mucha va, tela de dónde cortar. No, y van a llevar cualquier talento de estos muchachos a nivel internacional. I'm just a girl, she's